Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Por fin ha llegado el día en que podemos enseñar en directo PlayStation VR 2. Muy buenas, Hugo, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal, ¿Qué tal, Harold? ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas, <risa> Robiano. Pues aquí andamos, aquí un poco con el, con el, surfeando la ola ¿no? del hype de, de la PlayStation VR 2. A ver, a ver <risa> qué se cuece. Sí, sí, pues enseguida Como tenemos aquí una lista de juegos, ya sabéis, como Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain y antes de entrar ahí, como, como Hugo no, no habíamos podido hablar contigo todavía eh, aquí para comentar a la gente, tenemos la opinión de Oscar pero queremos saber también tu opinión ¿qué te parece PlayStation VR 2? que tú vienes de tener PlayStation VR uno, de tener Quest de tener Visor, ya has probado sí. de todo ¿qué te parece? A ver, me parecen un poco basura la verdad no, no, sonido, no, está, está, está genial, está, está muy, bien, muy bien yo creo que es un Visor que va a dar mucho que hablar para bien y creo que está bastante equilibrado en cuanto a prestaciones, digamos no, O sea, es verdad que los que hemos probado la gran mayoría de visores y demás Pues tenemos ya un enfoque muy global ¿no? de lo que es eh, el AVR Y creo que estas PSVR 2 eh, definitivas yo creo que van a ser eh, El tiempo lo dirá, ¿no? Porque ya sabemos que en el, el tiempo en consola, la vida útil de, de las cosas Pues se queda no soleta demasiado rápido Pero de momento creo que es un visor muy, muy equilibrado y para bien Genial, genial. Pues pues manos a la obra, ¿o qué? Vamos a darle duro, ¿no? Eh, vamos, a darle, vamos a darle duro y vamos a empezar dándole con el gran turismo que hasta hace poquito no, no han sacado el parche y vamos a, vamos a probarlo en directo, yo no lo he tocado os digo Tengo aquí volantes, tengo de todo Pero ninguno compatible con Play 5 ¿eh? La verdad que es una pena eh, No poder catarlo como Dios manda Pero bueno, vamos a darnos una vueltecilla Y sobre todo a ver qué sensaciones nos da No hemos probado nada eh, Así que vamos vamos, vamos para adentro ¿no? Vamos a ver qué tal Déjame que me ponga el visor y Sí, sí, tú ármate, ármate Porque de momento Lo único que... Bueno, el único trailer nuevo digamos que tenemos Es esta cosa que que es de la actualización, porque la actualización trae también más circuitos, coches y poco se ve en este tráiler de la VR. Bueno, aquí vemos el visor. Uh -huh. bueno, viso Muy ligero, tubo. eh, la verdad que.. Sí, sí, sí, dime. No, que me avises cuando estés, ¿vale? Que, y, y te cambio. Sí, déjame que estoy metiéndome en el Estamos viendo de momento el tráiler. Que aquí sí. sí que se ve cómo está conduciendo. En VR, con volante. Un momentito, voy a poner. Y bueno, aquí viene el resto de, de modos de Que, que trae el juego también Entonces voy a escurrar Vale, pues y... yo, estoy, yo estoy ready Vale, pues Hello. voy a poner Voy a poner para verte un segundo Vale, estás en el menú Ya, ya te vemos Sí, sí, sí A ver, tenemos que decir eh, Yo en, en Gran Turismo 7 Tengo en mi cuenta Infinidad de horas y demás Pero estamos en la cuenta de eh, real o virtual, hemos empezado digamos el juego ahora, así que vamos con, con un Aqua, que yo no sé si es un, <risa> eh, un Toyota o no sé lo que es, de 122 caballitos Pero bueno, eh, seguramente fliparemos igualmente con bueno, Aqua, así que venga, vámonos para adentro. Y a ver qué tal A ver, esto se ve en 2D en pantalla, sí, pero a ver, ya, ya estamos aquí dentro O sea, todas las menús, las interfaces y... son en 2D, ¿no? Es la cuestión Sí bueno, y ahora sí que estamos viendo dentro de la cabina de este... Sí, porque por cierto, estoy mirando que tengo todas las ayudas puestas y tal, pero bueno, eh, para, para hacernos un, un, una idea de lo, de lo que de lo que es. Eh, la verdad que se ve muy, muy bien en el visor. No sé cómo se verá ahí en el en el streaming, pero bueno, la streaming sensación se ve bien es muy, muy buena, muy buena. No sé si podemos cambiar de cámara, creo que no. Tiene retrovisores, eh, como decían por el chat Sí, sí, los retrovisores También, también escuchad, en, en, en la versión de GT Sport de PSVR-1 Los retrovisores eran funcionales Igual, lo que pasa que claro Con, este, con esta calidad, sobre todo El HDR que tiene, que tiene La PlayStation VR-2 es una cosa de locos eh, Ya lo iremos hablando un poquito más adelante adelante En el directo, pero Yo no estoy ni frenando ni nada, yo estoy yendo aquí a lo loco eh, Es una cosa de locos Y aquí estoy mirando que aunque Sea digamos bastante diurno ¿no? el, el, el circuito, igualmente los estoy notando, sobre todo con el, con el mismo sombreado del salpicadero y demás, ah, es una pasada la vez. es una maravilla, una maravilla, también hay que tener en cuenta que, a ver, los suyo jugar con volante, pero eh, la propia retro, retroalimentación áfrica ¿no? y los gatillos adaptativos y demás, las funciones del DualSense, pues hacen que incluso jugando con comando se disfrute bastante. Este juego, un juego que por cierto le han dado muchísima caña, yo nunca lo, no lo entendí. Mucho review bombing y mucha historia, de la versión pero plana, me, dices, me ha encantado. Okay. Sí, sí, la versión plana. O sea que en VR extrapolamos eso y lo multiplicamos por 200, ¿no? La, lo que se sí disfruta un juego de estas características. Te esto no, esto mí... no tira más, Ramón. Esto no tira más. Esto es lo que tira. Te pregunta qué <ríe> que, que, que, que, que has notado tú respecto al FOG. Comparando con otros visores, eh, a ver, eh, creo que está en la media. Yo creo que está en la media, ¿vale? No quiero creer, porque es que tampoco, no sé si especificaron directamente si eran 110 grados de foco Bueno, pero el dato de... que tienen ellos es 110 grados, sí. sí, sí. sí. 110 grados, eh, yo creo que está en la media, ¿no? O sea, muy parecido a la gran mayoría de visores actuales, diría yo. Parecido nada que ver con, con las cimas ni, ni cosas así ojalá no pero eh, a ver eh, esto es como todo si lo buscas pues lo vas a encontrar sabes pero pero bueno tampoco tienes ese efecto buzo que me ha pasado a mí con otros visores ahora mismo ah. cuando llevas el casco del coche sí <risa> sí, sí a ver en, en el gran turismo seguramente pues sí te puede dar esa sensación no como que llevas el casco puesto con lo cual Ahí estamos teniendo ese, ese puntito de que el front, a lo mejor, pues, eh, incluso nos da ese toque de realismo, ¿no? Pero es verdad que en otro juego, pues, no quieres tampoco tener esa sensación, ¿no? No está mal, no está mal, ¿vale? Tampoco es la panacea, pero no está mal. A ver, todos mm. hubiésemos querido que tuviera 200 grados de fondo pero, Pero yo creo que no está mal. Pero eso ya tiene sus su, su cosas, que no es tan sencillo. Me refiero a sí. el lo que rendimiento no sé, lo duro, que no ¿no? sé eh, es el tema del seguimiento ocular en Gran Turismo 7, si está activado por defecto, eh, en el streaming lo notaréis, si, si es que lo tiene activado, porque no tenemos tampoco muchos datos sobre ello, eh, lo notaréis, eh, bueno, sobre cara, todo si no veis partes decirte, más claritas eh, o, o partes más, más borrosas, ¿vale? Si veis una parte clarita en el medio, pues será donde esté mirando yo, si veis partes más borrosas a los lados, pues a ver, precisamente mi... porque el seguimiento ocular está activado. Mira la pantalla que pone agua. De sí, la izquierda, o sea, ¿sabes? ¿estás mirando? Sí, sí, ¿sabes lo que pasa? que Es tan realista, es tan realista que creo que estoy conduciendo de verdad y, te, y se me van los ojos, tío, <risa> para arriba. <risa> vamos a vale, eso te va a contar las sensaciones. Tú que has jugado a Project no sé si ah, al sí. ¿no? Tú jugabas al uno, ¿no? Creo recordar. Eh, ah. Yo, sobre todo, juego en eh, Vamos, en simuladores, lo que más juego es eh, Assetto Corsa, ¿no? Y, bueno, con respecto a, ver, a ese eh, juego, ¿cómo ves sí, el sí. tema de la profundidad, de la velocidad? ¿sabes? Nada, es una maravilla, es una maravilla porque tenemos una claridad de imagen. Lo, lo que decíamos, el HDR se nota una barbaridad. Y joder, en, en juegos de este tipo, ¿no? rollos simuladores, sobre todo de carrera, de conducción y demás, el poder ver la trazada bastantes metros a lo lejos y demás, mm. es un punto extra que. Tenemos que irnos y gráficas en PC muy bestias para que, para que tengamos algo así, ¿no? Eh, en este caso, pues con una Play 5 y una PSVR 2, pues también los, lo estamos logrando. La verdad que eh, a mí me está encantando lo poco que estoy jugando y, y eso que vamos por un coche había, <ríe> muy random, ¿no? Pero, había había sí. otro Robiano que, que había podido probarlo esta mañana y comentaba que que, que notaba como, que había una, o sea, como si estuviera a menor resolución sabes lo que es cuando juegas con los coches yo no sé si tú, tú notas algo con respecto a otros a juegos ver, que hayas probado ahora eh, hay un de, de playstation 2 a ver es que el, si lo comparo con, con por ejemplo el que vamos a tener review en breve que es horizon call of the mountain que yo creo que ese juego está a otro nivel en cuanto a gráficos y demás eh, insisto no creo que se vea mal vale se ve de hecho para mí se ve espectacular Habría que ver también en otro tipo de circuito. Yo tenía ganas de meterme en Nubrin, ¿no? Pero como estamos con, con, con la cuenta de Rob, pues no, no, no puedo darme el, el gusto, ¿no? Pero a lo mejor en Nubrin, con, con, con árboles en cada, cada trazada, en cada, ¿sabes? los rayos atravesando sí. los árboles y demás, a lo mejor notas otro tipo de sensaciones. También me encantaría probar el tema de la lluvia, que es algo que... En, eh, los que jugamos a simuladores en PC pues sabemos que es muy muy exigente y estaría bien probar ¿no? como, como, como se ve aquí uh -huh. eh, supongo que el tema del posicionamiento uh -huh. si intentas sacar la cabeza por, por la ventanilla vamos a hacer alguna prueba mira, eh, yo no sé si lo habéis visto vosotros pero veo un fundido negro y veo sí, digamos sí, una estructura sí, con líneas verdes sí, de, sí. de, de lo que es la estructura del coche bueno, esto, esto no sé si lo veis, estos dos circulitos rojos, son precisamente los, los mandos, los SENS los ¿no? de, de la PIV2 que los tengo ahí apoyados, y se han salido un poco del guardián, pero fíjate, no, no. Si, me, si me acerco un poquito a la parte de atrás... Ya notamos ese fundido a negro igual hmm. ¿Vale? Eh, no te bueno, podrás ya, bajar del coche te... entonces Cuando frenes Me imagino que no <risa> esto, esto no es el GTA no, es en algún juego de, de, de simulación Te podías bajar y mirarlo ahí Pero bueno, eso tiene el modo Sí, carajo, a ver, eh, por ¿vale? ejemplo vale. Recuerdo Drive Club En PSVR Que, que tenías el, ese modo ¿no? de, de darte vueltas y tal Y te podías bajar Aquí está el modo Skates Que tengo entendido Que es mega, hiper, <risa> fotorrealista pero ahora mismo no podemos probarlo porque, como digo, desde, la, desde esta cuenta no tenemos avanzado nada de, de, digamos, de la trayectoria nuestra, que se van desbloqueando cosas si había jugado Gran Turismo 7. Luego vamos avanzando, ¿no? Ahora has vuelto al, a 2D, ¿no? Como si estuvieras viendo el modo cinemático. Sí, ha, ha terminado la carrera, el tipo de carrera. Y.. Vamos a intentar echar otra. Si quieres, cambiamos un poco los ajustes. Ponemos de noche sí, o algo a ver si así, se puede poner para aprovechar el, sí. el HDR, a ver qué tal se ve. Incluso con lluvia o. Vamos al mismo circuito. Vamos a cambiar por aquí. Creo que estaba. Tenía hasta una uh, personalizado. Sea, vamos a poner. Bueno, con la puesta al sol, por ejemplo. Y con lluvia. A ver si nos da esta, esta opción. A ver. Creo que no tenemos lluvia, eh. Estoy mirando, eh. En este circuito, eh. O sea, que está siendo un pequeño epic fail. <risas> que no tiene, no tiene lluvia, ¿a te refieres? Sí, no tiene, no tiene, oh, yo no la veo por aquí. Ahora el día puesta el sol, crepúsculo, atardecer. No, no tenemos lluvia aquí. Cielos encapotados y demás, pero no, no tenemos lluvia. Bueno, a por así, lo menos que veamos, yo qué sé, sí. otra iluminación o algo, no sé. Sí, estás un poquito más apagada. Bueno, que lo veas tú, como notas. Sí. Pero vamos, esto, o sea, si os gustan los juegos de coche o no, incluso, yo creo que es, es una pasada, ¿no? O sea, sobre todo, como dices tú, ah, no, no necesitas un PC verdad, para jugar. Se ve se ve Se ve, de escándalo, ¿eh? se ve de escándalo. O sea, se ve muy bien, muy bien. Muy bien. No sé, a ver, me tendría que fijar bien tema de reproyección, sabemos que lógicamente la PlayStation 5, dentro de que es muy potente y demás, no es tan potente como lo que podemos llegar a tener en, en un PC, ¿no? Y la reproyección, habría que fijarse hasta qué punto la, la estamos usando en este juego. En otros juego se, se nota, se nota bastante. Eh, yo de momento no estoy notando, o sea, si hago giros así muy bestias no estoy notando estoy notando la reproyección. que no notan nada, ¿no? O sea, va, va bien, no. va fluido. Sí, sí, va va fluido, va fluido. Tampoco ghosting, ¿no? Eh, he, he visto incluso reviews de, de otros medios. Eh, Ahí que Oscar tenía... comentaba que notaba en Horizon sí. eso ese efecto. Pero el, no, no... el ghosting lo, lo notas en Horizon, pero yo creo que es por la reproyección tan bestia que tienes en ciertos puntos. Es que Horizon... Eh, ya, lo, que lo que hablaba Óscar, que, que creía sí, que podía sí. ser por la reproyección Pero sí, sí, sí. que en otros juegos otro no lo tienen otros juegos no lo tienen Por sí. eso tiene pinta de que entonces sea la reproyección Sí, sí, está claro Yo ahora mismo no lo, no lo estoy notando Y insisto, hay medios que según ellos eh, No vamos a dar nombre, ¿no? Que queda feo, no, no, pero, no, no, pero ya, que sí, según no. ellos tiene, tiene Ghost y la PlayStation VR en general Porque son pantallas OLED y tonterías así. Eh, nada, nada que ver. De hecho, se ve bastante, bastante bien. Yo no, yo no lo noto, desde luego. Habría que mirar, habría que hacer, hacer pruebas más. Eh, no, más hombre, yo, yo no creo que, que, que... que, que estas pantallas tengan ghosting ni mucho menos. El tema del brillo de los coches es una maravilla. Cómo como se refleja todo en los coches que tenemos alrededor. Incluso me estoy fijando en el salpicadero, ¿vale? Uh -huh. eh, como el brillo de, de todo lo de alrededor se refleja en el salpicadero. Es una, una maravilla una pasada una pasada pues tienen muy buena pinta Ramón, tienen muy buena pinta los que nos gustan los juegos de coches no, no, <risa> esto yo es que decía, un pozo por, de horas por, por, aunque te guste no, <risa> por, por curiosidad ¿sabes? De, joder, ¿quién, ¿quién lo conduce? ¿no? O, ¿sabes? Que, sí, sí que está mola, claro, que claro. un paseo de vez en cuando pues mola, aunque no te vayas a claro, las es, competiciones es, es un... suele ser un género que en cuanto a inmersión casa muy bien con la realidad virtual, sobre pues claro. todo si tienes un volante es un volante ya... Eh, ahora mismo no estás inversión... jugando con el dual. No, no. Edge sí, sensor, ¿no? estoy jugando, estoy jugando sí. no estoy jugando mal, eh, la verdad, pero no pues, sigo sí, jugando con un volante. claro Y desactivando todas las ayudas que ahora mismo <risas> tengo puestas de serie. Eh, si desactivas todas las ayudas, la verdad que eh, Gran Turismo 7 pasa de ser ese sincade que, que todos... Eh, decimos que es hacer un juego un poquito mucho más de simulación más Pre preguntas no sé. si se puede utilizar el mando como si fuera un volante se, puede, se refiere por, por creo que, que sí el creo que sí ¿no? si queréis así. podemos mirarlo en, en los ajustes yo creo que sí es una de que sí de hecho si queréis echamos un vistazo y lo miramos Ramón. y también te pregunta si saca el menú de opciones si te puede uh -huh. acercar a ellos o sea si el posicionamiento sí. O, ¿sí, no? que, te puede acercar. bueno ¿no? vosotros lo veréis, lo veréis unos segunditos Sí, sí, vale, ahí se ve claramente. Sí, sí, sí. No, Son algunas preguntas que te están haciendo por aquí. A ver, eh, un pequeño... A ver, yo me he llevado decepción un poquito. Y, y aquí a Ya que salido la palabra sí. por aquí. Glare, Goreis han notado algo jugando. Bueno, a lo mejor el otro que era más... Luminoso. A ver, el... yo desde luego no lo noto. El Glare de, de la SVR2. A ver, lo notas porque no dejan de ser una Fresnel, pero... Yo seguramente sea las mejores lentes Fresnel que he probado nunca. Bueno, eh, volvemos a lo mismo. Hemos probado casi todos <risa> los visores, yo creo que montan Fresnel. Y yo desde luego no lo noto, no lo noto. Tendría que buscarlo muchísimo para, para, para notarlo. Lo que sí noto es algo bueno que, que, que yo creo que en eso coincidimos todos bueno, los es. que estamos probando PSVR2, es ese efecto Mura. Yo creo que es más debido a... Eso sí que puede ser por el OLED. Sí. Eh, insisto que, que, lo, que si lo buscas está, ¿vale? Pero, claro, si te metes en un juego como Horizon of de Mountain como Gran Turismo 7, como... Es que es tan importante ese efecto Mura, de, teniendo en cuenta todo lo que tienes delante, todo lo que está sucediendo a tu alrededor, pues depende, depende de los sibaritas que sean, ¿no? Con, con los tecnicismos. Hay gente más propensa y hay gente menos, ¿no? A mí desde luego no me estorba, pero es verdad que está. Te fijas está. Sí sí sí. Picando ah, sí. sin gasolina Ramón. Te iba, te, iba gasolina, Ramón. <risa> te iba a preguntar si hay algún menú de opciones propias de VR, ¿sabes? Eh, por por el tema de que ha preguntado alguien marea y claro marear eso es muy subjetivo, ¿no? O sea depende de claro, la persona. Yo desde luego no soy el mejor ejemplo para preguntarle, para preguntarle eso yo, Es como si hubiera nacido yo con piernas Claro, pero sí, A vale. ver, si el juego va bien de FPS, que, que parece que sí Sí, sí, a mí no me da por, la sensación no de que va a 90, depend... 90 largos ¿eh? Para Así eso me refiero, que eso sí, ya depende de, de cómo es sensible o Se actúa al, a, al movimiento, sí. ¿no? o en sea, el, el VR por eso te preguntaba también de lo, lo del que... menú propio de VR, yo que sé, sí, imagínate que, que tuviera tarea, algo para, mirarlo, como para poner piñetas, ¿sabes? A lo mejor puedes poner piñetas, yo qué sé. Vamos a mirarlo aquí en un momento, seguramente, a ver, ajustes. Ajustes. Bueno, a lo mejor deberíamos de salir al, al menú principal. Salimos en un momento y lo, lo chequeamos. No, no, mura, mura no es screen door, eh. Mura es otro efecto. No, Screen door, que... de hecho el Screen Door. Eh.. Eh, volvemos a lo mismo. Eh, si te fijas tienes el ojo muy clínico, seguramente lo, lo, lo termines viendo, vale. Pero a priori no es como no me acuerdo las primeras generaciones de, de visores de, de realidad virtual. De screen door cantaba por todos los sitios. Sí, sí, no, aquí eh, me imagino que ya no. Aquí yo desde luego, eh, a ver si me fijo muy muy mucho sí que noto, ¿no? Eh, yo creo como todo el mundo. A ver, a ver no, ve, no veo por es aquí. Es que tiene, tiene una pantalla muy similar a Reverb G2 en resolución y yo con Reverb G2 por lo menos no no noto, no, también depende de... de sí, a ver, volvemos eh, cosa sí, lo mismo, pero... si te quedas ahí mirando, buscándolo, moviéndote así y tal, lo, lo terminas encontrando, ¿no? Pero... Hay que ser sibaritas también, ¿no? O sea, yo creo que el para el público en general, que es para lo que para lo que nace este visor. Dice por aquí pone el modo eh, arcade y podrá jugar con coches más potentes y en varios circuitos. Vamos, Muchos sí, cumplir. vamos a probarlo, ¿no? Lo probamos y luego ya venga, probamos otro. Y ya vamos a probar nos otro, otro. Otro, bueno, esto es el óvalo. O el el, el te dice ahí también. <ríe> a ver, ajuste coche. ¿No puedo echarle una carrera arcade? Aquí sí. Vale, ¿y cómo cambió el...? Aquí seguramente sí que pueda, pueda llover, ¿no? Buen tiempo, soledad, soledad nublado. Pues... No, no tiene pinta. Yo creo que vamos con el mismo carrazo de antes. No me deja cambiar el coche. No me deja cambiar el coche. ¿Ayudas? A... Ah, no, ayuda a la conducción de de juegos. Sí. Pues No sé qué problema tenéis. Si esto es un carrazo, chicos si esto, esto es tanto la ciudad nah, si, si, un... si lo, lo dicen, dicen en Japón llueve en Japón. Ah, es que lo que os digo eh, En esta cuenta Es como si acabábamos de empezar el juego Con lo cual no tenemos nada desbloqueado Solo tenemos eh, Tres, tres eh, pistas Y de hecho Dice si te ha salido pero no lo has visto Dice si te ha salido pero no lo has visto ¿De verdad? O sea, vuelve al menú. Así ver si es verdad. <risa> y si no, a ver, tampoco lo no cambiamos de juego ya. Es que llevamos 20 minutos. Sí, yo, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ya hemos he enseñado bastante. Oye, muy buena la sensación ahora que estoy notando la inclinación. Esa sensación de inclinación está muy lograda, ¿eh? Dentro del, del habitáculo del coche. Está chulo, ¿eh? De verdad, está, está muy chulo. Ya os digo, si os gustan los juegos de coches, eh, este juego tiene pinta de que os va a chiflar, ¿eh? Pues bueno, nada, ah, si quieres si quieres cambiamos de este juego. El circuito, mira un segundo lo del circuito de Japón en Asia que te. Vale. Dice? Vale. A ver, salir. A, a lo mejor en carrera personalizada. En vez de en carrera arcade. A ver. En algún momento sí, um, sí, Titín Román, claro que puede frenar y acercarte al salpicadero y cuando quiera, incluso cuando vas a, to... a saco. Sí, sí, sí, sí. sí. Puede incluso. Esto ya habéis visto, atrás. no sé si se aprecia en el, <risas> en el directo, pero se, se veía se veía cómo se reflejaba todo en el salpicadero, que es así que era como brillante. Era un capotado. No, no me digas que no está esto. Joder, macho, no le gusta la lluvia. <risas> ¿A qué es comparable en PZVR? Pues, no sé Uff uf. A ver, es que Gran Turismo 7 es muy diferente Es muy diferente Comparable de que estamos hablando A nivel no, claro. a nivel Claro Yo diría, a, a nivel jugabilidad Gran Turismo 7 está diseñado para que Pueda jugar todo el mundo De, de gente muy experta a gente que no ha jugado A, a un juego de simulación <risas> en su vida Vale, con el con Yo el, que estoy adentro al chat Y no estoy viendo ni lo que estás tocando <risa> no, no, no, no hay, no hay, no hay, no hay opciones de Bueno, no ya. pasa nada que, que, que, que eso, que no pasa nada. Si ya cuando eso, ya cuando sea posible, pues, haremos bueno, algún vídeo por ahí lo subiremos Pero, a ver si. O algunas impresiones ¿eh? o algo en, el, en la web. Sí. Sí. Gráfico que y en general, te dice, se refiere. Ah, brutal. Brutal, por lo menos los coches, la sensación de lo con los coches. Esto... Ya, bueno, a lo de PCVR decía que se refería a nivel gráfico y en general. Ah, eh, a ver, esto es como todo, depende del equipo que tengamos, depende del juego que juguemos. Eh, hay juegos que se ven mejor que otros, todos lo sabemos. Yo por ejemplo en PCVR, eh, yo prefiero el tema de las físicas antes.. O sea, para mí predomina más las físicas que, que los propios gráficos, ¿vale? Por eso juego a Seto Corsa. Hay otros juegos que son gráficamente mucho más potentes. ¿vale? O sea, te vas a proyectar dos, por ejemplo, y se ve, vamos, de narices, ¿no? El juego, eh, muy parecido, diría, muy parecido. También es verdad que yo cuando juego Project Card 2 en PSVR lo juego unas juez, unas pues uno, ¿vale? No tiene nada que ver el nivel de ya, nitidez ya. Que, estoy, que estoy teniendo con, con PSVR2. A ver, se ve, se ve, muy bien, se ve muy bien. Pues eh, vamos a otro, si te parece. sí ok. Voy okay. de mientras. Vamos a aparcar aquí. A cambiar de mientras que te prepares. Vale muy bien ah, pero vamos por ejemplo el horizon o no no el horizon dejado ¿Para? Para, para, para el final <risa> eh, no, vamos, no sé, vamos por, a ver rápido para... varios varios juegos vale eh, por ejemplo calla vr venga vale vamos para adentro. ese también tiene el tema del HDR aquí, con, o sea, con las vistas estas que tiene sí, con el kayak se ven, ahí. Se ven. Hmm. Que precisamente... No. Bueno, a ver, que... Tú me avisas, como siempre, soy sello, y ahora te, sí, te cambio. Que coja por aquí los mandos. Pass through, bueno, ya, ya hemos hablado, ya habló Oscar en su día, pero Pass Through una, una maravilla también. Uh, eh, uh, uh, este visor. Vale, pues yo ya estoy yo ya estoy por aquí. Vale, un segundo, que te pongo ya. En el, estás ya en la piscina. Te vemos, que pone. Estás ahí en la piscina, ¿no? O sé yo. Sí, sí, ya, ya nos estás viendo, ¿no? Sí, sí, te vemos. Con una pelota aquí de playa. <risa> sí. <risa> vale, vamos a meternos en algún. Bueno, esto claro, está mira, en PCVR no, no, no, no. también uh -huh. el, el, el kayak VR Vamos a ver las de este cañón Media, ok Por lo menos los menús no aprovechan el, el, el, hay, el hay alguna plazo. que llueva En el kayak VR eh, Pues <ríe> creo que había algo con nieve Pero según avanzabas Tenías que avanzar bastante en, No sé si en la Antártida bueno, yo lo veo muy fotorrealista, no sé qué tal se ve bueno, pues en el genial. La verdad eh, el HDR es de locos, de locos de verdad. Yo no sé cómo o sea, estar ahí tanto tiempo. El contraste desde sin... de, de la sombra, ¿no? O sea, ahí a la izquierda. Sí, ¿no? sí, sí, o sea, es de locos. O sea, de verdad, los juegos que empiecen a aprovechar esta tecnología eh, se notan una barbaridad. O sea, el tema del, del sombreado el contraste del agua o sea no solo el hd en negro sino también en el brillo o sea que satura bastante los colores y hace que sea todo muy vivo ¿no? hmm. hace que sea todo muy vivo la verdad, a ver este juego es muy relajante eh, los que lo, lo hemos jugado estamos que es un juego súper relajante bueno el juego es como la versión de pc en este caso solo que con las sí, mejoras sí. no sé si el tema áctico de los mandos cuando va remando hay algo que eh, se nota muchísimo la vibración aprovecha bastante bien la vibración vale la vibración esta tecnología la hereda de, de los propios del mando también de, de playstation 5 del dual y se, se aprovecha una barbaridad eh, notas en cuanto metes la pala muy sutil no te da esa sensación de que se está metiendo la pala en el en el agua no uh -huh. esperemos que poco a poco se vayan animando pues, más desarrolladores a ver a esta tecnología en los juegos y sobre todo en los visores que salgan en el futuro, pues que también lo tengan, ¿no? Porque yo creo que esto eh, es un más uno de, de manual, vamos, el, el, la vibración tanto en el mando como en el visor. En este caso yo no estoy notando nada en el visor. Bueno, no te pregunta nada, ¿con el gran turismo notabas algo en el no, no me No me he fijado, te lo la, te la habría comentado oh, yo creo. Muy ¿eh? sutil entonces, no si f... lo vía. Sí, si lo, si lo tienes, muy sutil. Y si no, lo tiene un poco un poco de pifi ¿no? Teniendo en cuenta que es un juego de... Este, de este, este juego de Studio, ¿no? prácticamente tiene modo Time Attack de este, ¿no? De, de como de contrarreloj, ¿no? Sí, y, le, y le iban a poner tiene... algo de, de multijugado en tiempo real que estaban desarrollando. Pero no, no o sea, de momento es acabar más Vamos a con de... los brazos como, como <risas> el brazo izquierdo de Rafa Nadal. Vamos a sacar con los brazos. <risas> que si vale la pena calla QR sí vale la pena, si te gusta el eh, escenario Solo por, ya estáis virando, o sea Solo por lo fotorealista que es De vez en cuando relajarse un poco En un juego de este tipo eh, viene, viene genial o sea sí, no Si queréis sea, saber más que... del juego tenéis un análisis También en, en la web, en, en realo virtual Ah, se ve, se ve muy bien De muy la versión bien. de PC, claro ah, Yo es que se, se ve vamos se ve genial, súper definido Se ve de locos, es verdad que si hago así eh, Es verdad que puede ser la, re, la reproducción Puede ser que la... Si, que, o sea, yo la noto, ¿no? así Parece que se nota Sí, no? sí bueno, algo de popping en, en las texturas de arriba del todo Pero, claro, este juego no aprovecha el seguimiento ocular Tampoco el juego con seguimiento ocular, eso no lo no notaríamos ni de broma A ver, se ve, se, ve genial. se ve genial. Bueno, cambia, cambia a otro Le a escenario que te va a dejar los brazos. A ver, que veamos otro. <ríe> vamos a otro, vale. Y ya. Bueno, si tenía eh, alguna pregunta más de este juego, pues. Mira, Uruega, por ejemplo, que es. Sí, una que cambia el entorno. Vamos a echar una carrera. <ríe> ahí ya, vamos a ponernos ahí. <ríe> y se date con el remo en la cabeza a ver si vibra el casco. <ríe> <risa> me tenía que haber intentado ahí con el con el árbol. Nada, se ve se ve espectacular espectacular. Buah. Ve de locos eh. o sea, ah, es que si miras al sol. No mira yo creo sol. que eso eh, eh, o sea es online no. Estoy viendo gente ahí como locos No creo que son como como tiempos guardados. Sí serán NPC, no a lo mejor o, sí, o es... algo así que son los tiempos que se guardan. Sol es que está, lo está tapando o sea, la. Los tiempos como el fantasma ¿sabes? como la, la esta. Fantasma. Sí. Es que como veo los nombres de todos Y ¿sí? cada uno de... con su bandera y tal Sí, sí, pero tú es como que se queda guardado tú, Lo que has hecho o así Y compites contra lo... las sombras o los fantasmas pues, No sé cómo llamarlo okay. Bueno, pues vamos últimos, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta Que, que no es en tiempo real, eso <risa> lo que te quiero decir Vale, vale, vale Guau, cómo se ve, tío eh, De locos, ¿eh? Ah, se ve impresionante Jugadores fantasmas, sí, pues, pues eso A ver. Vale, había dado un lagazo ahí Pero ya ha vuelto Vale Yo no lo he notado, será, será el tema No, no, de, ha sido del streaming. La, del streaming sí. Ah, se ve, se ve genial, eh El efecto 3D del visor que te está Ah, de locos se, se, ve, se ve espectacular O sea, la inmersión que crea Es que estamos ya En unas cotas de que se va pareciendo ya a, a ese visor que todos queremos, ¿no? El visor perfecto no existe, ¿vale? Pero ya se va pareciendo a, a esa VR que, que todos tenemos en la cabeza cuando por primera vez probamos con VR, ¿no? Madre mía, hace sí, sí. unos años. Tiene que ser de loco. ¡Ay, que me doy ahí con la cabeza! A no ver si vibra, eh? me ahí un cabeza. No vibra, ¿no? No vibra, no vibra. <risa> Pero se va, se va apareciendo ya, los visores ya se van apareciendo cada vez más. A, si, si te vas a hacer el lado ser. de la canoa, ¿qué pasa? Igual que en el de Gran Turismo. Pues... Eh, te ¿Puedes creer? Es que esto es lo bueno de la VR. No ey, puedes meter la ey, cabeza. He a meter la cabeza, cabeza y, y, y escúchame, e... <risa> he tomado aire, ¿sabes? Nada, nada, nada. No, nada, nada, no, nada. Sí, no sí, te deja, deja, ¿no? Ya, negro. Bueno, sí, sí que hace algo ahí. Bueno, fundido. Un día negro escucho, <ríe> escucho el sonido ahí del agua, pero vale, esto son curiosidades, vamos, que no. <ríe> bueno, pues esto es Calla, calla QR. Venga, pues eh... vete cambiando a, a Moss o a Star Wars, el que prefieras primero. Vale, vamos a un poquito más de espectacularidad con, con Star Wars. Te he quitado para que, Para que gestiones. Vale. Estoy mirando que uno de los mandos lo tengo sin casi batería esperemos que no que no nos dé mucho problemas si no pues yo juraría que los deje cargando macho si no te echa una carrera de gran turismo de mientras como sabes el otro mundo. vale vamos al a star wars vale star wars tales from the galaxy edge Enhanced Edition o sea que es la este juego que salió en quest y que han sacado ahora, la edición está mejorada con, con gráficos pues eso, mejorados uh -huh. y también el tema de, de sacar provecho a, a los mandos a las ticas, a los gatillos a todo el tema que tienen vale, ya, ya veo ILMXLAD, sí. ¿no? ¿Soy yo? vale, pues vamos sí. para allá es muy curioso que veamos el logotipo de Oculus. aquí no o es sea, donde que... se vería claro aquí se ve que notas, ¿notas algo? sí Pero... Se nota, sí, ¿no? Sí, Porque sí, esto nota. es blanco con se negro, mata. pues. Uf, uf. Sí, se nota. Vale, pues. Vamos a ver dónde, dónde estoy. Creo que. Creo que no estoy en un sitio tampoco muy. Muy vistoso. Con mucha acción. <risas> Mira, lo estoy en el bar. Bueno, yo me lo pasé muy bien con este juego en Quest. Sí, yo lo probé la primera parte en su día. Sí, ¿no? estaba chulísimo. Estaba pues La verdad es que las mecánicas me recordaban un poco que podían haber hecho un juego de... Este, sí. ¿cómo se llama? De Lo que sacaron hace poco en, en Disney. todo el Baby Yoda, ¿cómo se llama? El Mandalorian, Ah, sí, de, ¿no? de sí, Mandalorian. Mandalorian, sí, Mandalorian. Sí, sí. ¿No, no has visto Mandalorian, Ramón? No, que, que sí que la he visto, que digo que, que no me acordaba el nombre que eso me recordaba un poco Acá. a eso, ¿no? de La jugaridad que podías llevar ahí sí, sí. Con, con la pistola, el volar y tal. Nada, eh, la verdad que lógicamente si lo comparamos con las versiones de Quest eh, se nota un pulido, vale, un pulido bastante mejor. Pero yo tampoco noto aquí que sea algo de locos. Ya, no creo que aproveche la potencia que tiene que tiene el, el visor y, y la consola. Esa pregunta me es poquito a Miku. mejor. No, perdona. ¿didi sello. No, no, de, de, decía que, que se ve un poquito mejor, pero que tampoco explota la cabeza. Bueno, yo creo que se ve bastante mejor. O al menos, por lo menos, la iluminación... Eh, pero con el visor puesto, no te creas. O sea, a ver si eh, se ven matices. Lógicamente, si ahora me pongo la versión de Quest, pues diré... Pero estoy, ¿Qué estoy diciendo? <risa> el, el sello este está loco, ¿no? Pero... A mí a simple vista no, no me parece... Es que además tengo el recuerdo de haberlo jugado, creo que fue en Quest 1. O sea, cuando tenía Quest 1... En su día el... Sí, yo lo juego en Quest 1, o sea, que imagínate. Pero fíjate, veo mucha borrosidad en, en la distancia. O sea, ahora mismo eh, donde estoy mirando, que veo por ahí NPCs andando y tal, sí. lo veo muy, muy difuso. O sea, no lo veo nítido. Por ejemplo, en Gran Turismo 7 veía casi todo el circuito nítido. Por eso digo que si le habrán dado un lavado de cara, no, yo, creo, yo creo que está en es la, la versión fallida en chat, de la que Lo que creo que se nota es la iluminación y, y, y la pulsión ambiental que puede tener y demás. Sí, se nota como que hay polvo, ¿no? Todo esto. Está hmm. bastante. me ponte algo Pero... a ver si, si puedes pegar activo o algo que veamos. Es que, eh, es que estoy justo en esta parte. Eh, claro, yo este juego me lo pasé en Quest, entonces en, en PSVR tampoco he jugado mucho. Eh, que esta favor. parte, se, se, nos tiramos aquí 10 minutos hablándonos aquí el, el seis ojos este, con sí, este, la con... Que te pega. Sí, sí, sí. No, no puedo salir de aquí, vamos, bueno, básicamente. No sé si te podrá acercar un subtítulo. Te está preguntando que... No. No, no creo, ¿no? eso te van siguiendo en, en una posición, en, sí. en Quest pasaba lo mismo, ¿verdad? O sea, en Quest me suena de que... De que estaban... Estaban ahí estáticos. Pero lo que sí que suelen en tener los juegos algunos es que puedes cambiar esas... Con... O sea, para para los más, ter... más grandes los textos. No sé este, sí. pero algunos sí. Sí. Este yo me imagino que los... Porque yo los veo aquí muy grandes. No me molesta porque está en una parte donde a mí personalmente no me molesta. Y no puedes cargar partida en otro punto ya. o algo. Porque están aquí la chapa de bueno, pues, Sí, sí. Es que no va a parar. Y es que encima el principio del juego tampoco es que tenga mucha acción. Pero vamos a intentar... Okay. Vamos a ver. Um, Partida nueva. Sí, podría haber venido doblado, pero por lo menos tiene los subtítulos en español, que es lo mínimo. Movimiento libre, teletransporte, dificultad. Sí. <coughs> Hace mucho tiempo. Sí, esto es... <risa> Ahí estamos. Tampoco... O sea, se, no, se nota que... Que tampoco le han dado mucho mimo, ¿no? O sea, porque... Los botones no, no, no tiene la respuesta táctica de que debería de tener ah bueno Sí, o sea que yo por ejemplo estoy tocando los sticks y hace cosas pero claro el, el gatillo también nada más que lo rozo ya lo nota pero el resto el resto ¿Te, no te recuerdas si tiene, tiene el bloqueo del gatillo también no cuando dispara o sea que el, que el tema del gatillo eh, no, si no. pues eh, diría que no te ¿eh? diría que no vale es que estoy jugando sentado este juego lo suyo sería jugar de pie no, no, o sea no podría hacer la mitad de las cosas tío A ver, que de todas formas este juego ya lo hemos jugado en directo tal si es solo por saber sí. un poco como la diferencia de con, o sea, estar aquí en precisión en vr ¿no? Sí, a ver, lógicamente yo prefiero, prefiero jugarlo en PSVR 2 que en, en Quest. Bueno, yo también por, con que tenga Por el lavado de cara, ¿no? Claro. Por el lavado de cara. Pero que tampoco es de locos, digamos, la, la, bajo mi punto de vista, eh. ojo, a lo mejor llega otro y dice, digo, pero si sí, estás hablando, sí, sí es nota una barbaridad. Bajo mi punto de vista no, eh. no, No aprovecha las tecnologías que tiene el visor, ¿no? Que la, la hacen diferencia. Yo creo que esto es la versión, eh, insisto, yo creo que esta es la versión fallida de, de, de este juego de PC. Han sacado claro, yo, yo lo que me gustaría es que también lo, que lo llevaran a PC, ya que lo han traído a PlayStation Mierdo. Sería genial, vamos. No sé, contra, que la tienda contra de contra Riff, menos exclusivos existan en el mundo mejor. Claro, ya pensé que el, aunque sea en su tienda de Rift, ¿sabes? Bueno, en su óculo. Claro, que sí. Sabemos, bueno, eso lo vamos a dejar los otro de allá porque <ríe> ya, porque sabemos lo que pensamos todos de del Tito Zuckerberg y, y demás. Pero bueno. Pero pues esto, si es que ya te digo, poca acción hay. Poca acción hay aquí porque no hemos... Sí, amado. me suena que ibas ahora, o vista. que había un ataque, me suena que sí que había acción ahora directo, pero ya no sé lo que queda. Sí, pero tardas un rato, ¿eh? Tienes que hacer... Vale tienes mira, que familiarizarte pues, pues con vete, todas las mecánicas. Veteamos, que le echemos un ojo a, él, a, a Will. Vamos, vamos. Venga, te, vamos, te déjame vamos. que controles. Vale, pues nos queda. Hemos probado Gran Turismo 7, hemos probado Kayak, Que hemos visto Star Wars Tales, Motales, From the Galaxy Edge. Y vamos a ver ahora Moss Libro 2. Y después nos meteremos en el gran exclusivo que es Horizon. Y dejamos para el final Resident Evil Village. Que, que no sabemos qué pasa, pero antes no nos ha funcionado. O sea, lo adelanto. Sí. Que es posible que no podamos Hace un verlo. poco Epifile. O sea, supone que está actualizado, pero no sabemos qué pasa. Sí. Vale, ya estoy dentro Vale, voy para allá Vale, ya vemos ahí Que estás Este O sea, quiero decir, Gran Turismo 7 es actualización gratuita eh, Kaya, que es un juego nunca llegado Star Wars 3 es un juego nunca llegado Y este, aunque estaba en Play 1 Tienes que comprarlo entero De nuevo, no hay actualización gratuita la del rey está Que es tanto es el Moss como Boss Boot 2 Están los dos esas cosas, la verdad, que a mí me tocan bastante la moral. A ver, yo entiendo que quieran cobrar, pero estaría guay que para quien lo tuviera, pues, pues claro. como mucho pagar la actualización, no, no, no el coste completo, ¿no? Pero, oye, sí. según ellos, se la han currado. Sí, a ver, no tiene nada que ver, ¿eh? A nivel, a nivel visual. A los cercanos. No tiene nada que ver. Ahora no me deja andar mucho porque nos está aquí dando la chapa aquí el ratoncillo este. <risa> pero Lo que sí que, que, sí que escuchamos es el doblaje que, que, que sí. llegó más tarde. Sí, en español neutro, ¿no? que se llama, español sí, sí. latino. Pero, oye, yo si me lo dan así, prefiero esto a, a no tener nada. Ya, te abro ya la puerta, y la. Sí que eso es verdad, que en PlayStation enviar 1 creo que no estaban las voces en español. No sé si se actualizaron más tarde. ¿Qué tal en comparación con la versión de PC? Bueno, sé que no sé si ha probado la versión de MPC. No, no, no lo lleva a jugar. Lo jugué en Play ur 1. Lógicamente es abismal la diferencia. Abismal. En PC no lo lleva a jugar. De los eso es lo que me se supone preocupado. que debería ser mejor incluso aquí, porque se han currado esta versión. A propósito, no, no, pero... se, ve muy bien, se ve muy bien, es verdad que no aprovecha a lo mejor el, el HDR como, como otros juegos Ah, pero se ve, se ve, se ve no muy, verte, muy bien, muy bien MOS uno llega el típico allá Típico juego, yo no sé no vosotros, pero típico, sí. de... típico juego Típico juego que yo le enseño a todo el mundo, lo, los MOS, ¿no? que pues Son... Antes solo se piensa que los juegos VR son en, en primera persona o de terror y demás, y cuando le enseñas un juego como Moss, eh, dicen: ¡Wow! ¡Vaya pasada! Sí, a ver, estamos en Moss 2 porque el primero es, bueno, es prácticamente igual y era por. Ya que enseñamos uno, la segunda. El tema no, de mirar no, no. a Will y tal, no sé, por el tema de seguimiento ocular. No. no lo bueno, veo. algo se supone que sí, porque decían, pero bueno, no, no están... No, normalmente en los, se verían los ajustes, por ejemplo, con los otros juegos y que lo aprovechan. Lo que sí comenta que, este que, que tiene lo, lo de los gatillos y todo esto, que lo han adaptado bien, ¿sabes? Para cuando coges, que a veces tienes que hacer puzzles, que, que coges piezas de lo, del, del escenario, ¿no? Sí. En teoría tienes algo de resistencia, pero vamos, tampoco tampoco algo del, del otro jueves, pero sí algo. algo pero tampoco. tampoco es que el mando te dé tampoco para mucho más, ¿no? Digo. Sí, sí, o sea, esto tiene esto tiene una resistencia tremenda. O sea, pero esto se, literalmente se puede llegar a bloquear. Si cojas ¿no? una piedra y te, ya, No sé. <risas> sí, sí, literalmente se puede llegar a bloquear, vale, el, el gatillo. Vale, bueno, o sea, tiene la misma tecnología que el DualSense Y literalmente se puede llegar a bloquear Sí, sí, sí que puedes hacerle mimitos A Quill justo vamos, a, vamos a tocarle la pancita <risa> <risa> Se pone ahí tonto roncillo. Sí, sí, se nota un poquito Es muy sutil el El, ¿El, el, el gatillo sí. Ah, el gatillo dice la, la, la, la vamos, la resistencia, ¿vale? Uh -huh. Pero sí, sí se sí, nos da nada, ah, juegazo, los que no lo hayáis jugado, sí, no, lo recomendadísimo está Una pasada. Pues yo quiero que podemos ir ya a Horizon, ¿no? Bueno, vámonos, no sé al, si... vámonos al gordo. Uh -huh. Vámonos para allá sí. <risa> Venga, pues vete, vale. vete, vete. Arrancándolo este sí que voy a poner de mientras el trailer. Oficial uh -huh. que salió de lanzamiento que vimos el otro día en la hora virtual, en el que se ve aquí distintos combates contra las máquinas. Y que la verdad es que este juego me enseñó ayer, sé yo que yo todavía no lo he podido probar. Que estuvimos haciendo ahora una prueba y se veía espectacular, como ahora veréis si no lo habéis visto todavía. Tampoco vamos a hacer spoiler en sí, ¿eh? porque os vamos a enseñar. Sí, vamos a el... enseñar sí. Sí, esto pues si es está... ¿Cómo se llamaba eso? Sí, los... Eh, pues eso, el, creo que el de, los desafíos y tal, ¿no? Sí, sí, el modo desafío Vale, yo estoy aquí dentro ya Vale, voy para vale. allá Un segundo Vale, ya, ya te vemos Seguimiento ocular, tal Eh, creo que lo he puesto para jugar de pie Pues no me he enterado eh, ahora, ahora lo miramos pues es que ya aquí ya te quedas eh, con la boca o sea, aquí ya simplemente como se ve esto y claro es que se ve así todo juego o sea es de locos de locos esto me recuerda vale, a, eh, o sea, que son, fijaos o sea que, yo ahora, sí, mi, yo ahora que mismo te eh, ponen en una, una vista así como, como, como el highlight Falling cuando salía ahí, te acuerdas al principio sí sí sí sí no igual igual joder, de, son juegos que te vuelan la cabeza eh, yo ahora mismo no, no, no tengo los, los sens puestos vale y, y los estoy, mm, o sea con la mirada vale por eso digo que da rabia que cuando pruebas vas a esta tecnología, eh, que Yo ahora mismo con la mirada, o sea, con el, con el eye tracking, yo ahora mismo no estoy, no estoy manejando con el. Así ah, que los vale, sens. sí, lo del menú dice. Claro. Y, y esto también es extrapolable al tiro con arco, que tienes una pequeña ayuda cuando, cuando con, con, con el seguimiento ocular. Ahora, ahora lo explicamos un poquito Quizá más. O sea, se puede desactivar si no quieres. Sí, sí, se puede, se puede quitar literalmente. O sea. Vale, vamos a los desafíos. Más que nada porque aquí podemos probar las mecánicas de tiro, podemos probar... ¿Se la, pueden la ver vídeos VR con, en YouTube con las PSVR2? Pues no lo he probado, no lo he probado. Estaría, estaría chulo probarlo. Bueno, eh, fijaos. Ya. Bueno, nada más que ver esto ya es que me o sea, esto, esto ganas de ir y comparte la... la consola y el visor. Sí. <risa> o sea, ya. es que flipante. Yo no sé si <risa> veis... Eh, ayer se lo enseñaba a Ramón... Eh, Sí, sí, ahora, no sé ahora si... bueno, acércate un poco más. Ahí, la luz, sí, ¿no? Dicen eh, lo, los rayos de luz, sí, se ve, se ve. Exacto. O sea, pero claro, yo desde, desde que salgo, o sea, desde atrás del todo lo veo. Imaginaos esto cada vez que vas andando por todos los sitios, cómo atraviesan eh, las hojas, los rayos, o sea, es, es brutal, brutal, brutal. O sea, este juego hace eh, un uso del HDR eh, espectacular. De verdad que es una es una buena entrada para probar lo que lo que puede llegar a darnos este redol, vale con cosas así como esto es lo que te comentaba ayer que tú miras a lo lejos y no es como antiguamente con enviar uno que se veía borroso y tal tú ves no no aquí se ve de locos de locos o sea se ve de locos de locos locos el sol que te deslumbra, o sea es es tremendo tremendo Luego por ejemplo, el tema de las colisiones, que es algo que, que crea siempre debate. Eh, tenemos colisiones con objetos. A mí me hubiera encantado, ayer lo hablaba con Ramón de Record, como se suele decir, que se adaptara las manos como otros juegos, como los Neko, ¿no? Cosas sí, así que, que, la que, mano, que según sí. vas pasando la mano por un sitio, no hace falta tocar nada que se, que se adapta. Pero bueno, tenemos colisiones con todos, con objetos. Eh, la verdad que está bastante bien. Si, lógicamente, agarramos algo, ¿vale?, sí que se adapta a la mano perfectamente, ¿no? incluso eh, a cualquier lado, ¿no? Me vendrá bien para practicar. La sí, sí, sí. Y como está, estáis, estáis escuchando con, con doblaje Después en castellano. En y, eh, y doblaje de muchísima calidad, o sea, utiliza los eh, pues, gente tan reconocida como Michelle Jenner, ¿no? que es la, la la protagonista Aloy, ¿no? en, sí. en la saga Horizon ¿no? Eh, creo que era tirando para adelante, para atrás vale ¿Veis? Tenemos... Por ejemplo, o sea, eh, por defecto el juego, aparte de nosotros apuntar con, pues lógicamente, con la mano. Sí. Guiñando, guiñando el ojo y demás, ¿vale? En teoría, si yo cuando guiño el ojo, miro al centro aproximadamente, ¿vale? En teoría, se ayuda un poquito de esa... Ajá. El seguimiento ocular, ¿vale? O sea, no es algo heavy, ¿vale? No es algo en plan, no es una aimbot, digamos, que te está ya, apuntando ya. a donde tú mires, ¿no? Pero digamos que hace que los combates sean muy fluidos cuando estás, eh, ver, ¿sabes? Te, cuando te, estás a lo loco te, tirando flechas, la flecha, ¿vale? te sale, Te sale una ayuda o algo, ¿no? Me ha parecido ver algo blanco. En teoría, eso es cuando llegas a, a la potencia máxima, ¿vale? Te hace sí, un brillo. Hace un brillo, ¿vale? sí. ¿Vale? Hace un brillo. Mandaba para Parla. ¿Qué tal el Ático en este tema con el arco? Nada, nah, de locos, de locos. O sea, <risa> la, la sensación de, de, de estar pensando el arco, lo que nos decían ¿no? los, los desarrolladores en su día, esa, esa sensación de tensar el arco, ese. ¿Cómo se ayuda, no? El, el gatillo, ¿cómo lo notas? O sea, es, es una pasada, es una pasada. O sea, es, es tremendo tremendo, creo que no tengo flechas de otro tipo para cambiar las flechas cuando estamos en el juego, si giramos el arco así, nos aparecen los tipos de flechas, flechas que por cierto te tienes que fabricar, ¿vale? que es una flecha incendiaria, una flecha eh, electrónica, una flecha ígnea que se llama, eh, pues te las tienes que fabricar con elementos que te vas encontrando y demás, y las tienes que fabricar muchas veces te quedas sin ellas, tienes un boss delante y, y en medio de, de la batalla estás ahí fabricándote flechas la verdad que es una pasada a ver, a ver cómo se ve. Ya. No, no se sé, sí, ve genial. Es tremendo, tremendo. Solo tiene manos, no tiene cuerpo completo. Del avatar me refiero. Sí, sí. Solo tiene, solo tiene las manos. Yo lo prefiero siempre con, con cuerpo completo. Podrías pero... acariciar la hierba, ¿verdad? Creo que sí. Que me esta sí, sí. Vamos a interactuar con algunos objetos para que veáis. O sea, luego, el sonido es muy, muy, muy fiel. vale El sonido, el sonido es, es tremendo de de todos los objetos, cuando los tiras, cómo van sonando por, por cualquier sitio o sea, es tremendo, tremendo a ver, pasa la mano por mazo. la hierba, a ver qué pasa yo es, que me... yo es que veo un mazo y me vuelvo loco <risa> <risa> <risa> eh... a ver, eh... no, no, no, no. <risa> bueno, puedes interactuar con la mayoría de... pero y pues, acariciar estos... la hierba o no, que ayer me, me parece sí, que no existe el... Cuando estás claro. escalando y demás si ¿Esta del una, suelo no puede ahora? ¿O ¿No toda o qué? Esta creo que no Por eso te digo que eh, Lo veréis en la review que estamos haciendo Que No llega al nivel, ¿vale? De, de esa interac interacción VR que todos buscamos no, O sea, no es un Half-Life Alice No es un eh, Walking Dead, Center, ¿vale? Le falta un, un punto Digamos, le falta un, un punto Sí, en Vamos a escalar claro. un poquito, que creo que por ahí arriba había algo de algo de musgo. Venga. Sí, que veamos un poco cómo va la mecánica de, de escalar. Muy divertida, muy divertida. Muy divertida. No tenemos estamina, para mí es un, un, un poco de hándicap. ¿vale? No es como en Climb. ¿vale? En Climb, con el estamina y demás, hace que el juego sea... Vamos para allá. Hace que el juego sea... Incluso más divertido, diría yo, ¿no? Porque tienes que estar fijándote en, en esas cositas. Uh -huh. Claro, es que eso que te enseñé yo de la hierba era in-game, era en el juego. Bueno, ahora, ahora puedes cargar claro, la partida. Claro. Sí, ahora, ahora, ahora la cargamos, a ver si encontramos por ahí. No, ya la estáis viendo. Aparte o sea, de texturas... enganchándote y tal, tienes como saltos, Jate. ¿no? algo me pareció... ¿no? Sí, sí, sí, sí, tienes... Ya eh, vas fabricando herramientas también. Te vas eh, eh, pues eso vas eh, te puedes impulsar cosas así está está muy chulo crear tirolinas fijaos el nivel de detalle de, de, de, de las cuerdas o sea y, y cómo y cómo se mueven de, de, de bien no lo, lo, sí, lo, lo bien sí. hecho que está Es, es muy divertido, muy divertido. De verdad, si os gustan los juegos de, de escalada, a mí, a mí los climbs siempre me han gustado mucho claro, y, y este es un, es un plus, ¿no? Porque eh, es un climb, pero digamos que tiene muchas muchos de los claro, elementos y, que no y, tiene climb, ¿no? Y ¿Qué? las vistas que vas a tener ahí escalando. O sea, es que... Fijaos la cuerda como se, como se mueve de manera fiel. Da, da, es da mucho vértigo, dice Sí, sí, sí, da, sí da, eh De hecho hay a veces, porque ahora, ahora Creo que podré escalar con el pico Con los picos, ¿vale? Eh, vamos a ver Picos Me ha con el pico Eh, lo has tirado, ¿no? Sí, me ha caído A ver eh, con el pico muchas veces, porque tienes que dar bastante fuerte a, las, a a la zona donde puedes escalar con el pico. A veces no das fuerte y te das la sensación de hostia, que me caigo para abajo me, me parto. Bueno, me, me parto la crisma, ¿no? Sí, sí. ¡Vamos allá! Es, una, es, una, es una delicia. Este, ¿Y ese salto como lo has hecho? Qué, qué combinación, eh eso se hace pues con, con este botón de aquí, con los botones de aquí, haciendo los, un impulso los de con agarre, las manos, los tienes de agarre. Eh, los de, digamos los de agarre tradicionales ¿vale? pulsándolos con eso lo haríamos por cierto, hablando del agarre que, que es digital, que es o oh, 1, o sea que lo pulsa o no comparando con otros sí. analógicos como los de Quest, ¿crees que claro, afecta eh, algo? lo o... que pasa que, ves, yo estoy notando mucha resistencia ahora, por ejemplo en el gatillo, ¿vale? con el agarre ¿Vale? Que podemos o sea, hacer el claro. agarre tanto con el agarre como ¿Cómo? con el gatillo. Yo lo hago con el gatillo por el nivel de, de, digamos, de inmersión que me da. ¿vale? O sea, yo lo puedo hacer con el agarre tradicional, ¿vale? Que tiene, igual he visto en review que decían que no tenía recorrido, si sí tiene recorrido el, el botón, pero eh, el, yo prefiero hacerlo con los gatillos porque me da ese plus de... Inmersión no, hombre, claro, tiene gracias a, a la resistencia que, que noto, ¿no? A la, a la resistencia que noto por el, por el propio eh, gatillo. Nada, <risa> ah, está, está muy, chulo, muy chulo. A ver si me giro. No lo tengo puesto automático. También te da la opción para que te vaya ah, girando que te la cámara automática. Sí, eso, eso. Bueno, depende de cómo juegue. Si juegue sentado, es mejor que gire, ¿no? Porque si no, al final. <risa> Acabas ahí. Sí, acabas ahí. <risa> Porque. A ver, es, el agua. O sea, no puedes girar es, con es... el stick, ¿no? O sea, cuando sí, estás así. Lo tengo puesto para girar con el stick o girarme yo, ¿vale? Ah. Pero hay una opción, que, digamos, que te, que, te gira, que te gira automáticamente, ¿vale? Pues yo prefiero girar yo con el stick. Automático, sí, que estas cosas me puede incitar sí, a Mario. Da igual. De todas formas, tenemos infinidad de opciones de confort, ¿vale? O sea. Yo creo que en este sentido Sony y PlayStation... Vamos en este a ver lo que hacen? Ha podido apreciar algo. Tiene este, es el único que se puede notar por reproyección. Sí, creo. sí, lo noto. Lo por noto, pero es lo, lo que os digo. O sea, te quedas tan, tan helado mirando todo. Que es que yo, se lo, yo en este caso se lo perdono. Lo noto en, en... Por ejemplo, ahora no lo notaría, ¿vale? Pero hay escenas todavía más bestias que estas que estamos viendo, ¿vale? Con... Eh, máquinas sobrevolándote, máquinas por allí corriendo, los, los pájaros, árboles, moviéndose todos, la o sea, de locos, ¿vale? Y cuando haces giros rápidos y demás, sí lo notas, y sí lo notas, y yo creo que es debido a la reproyección que hace, ¿no? Sí, sí. Es lógico, si es que por mucho que queramos, eh, es que da lo que da, ¿no? PlayStation 5, ¿no? Aunque sea potente. <risa> Pues esto es, esto es el horizon, lo de montaña. Si quieres intentamos meternos en alguna partida que tengo yo, a ver si puedo moverlo Venga. de... Ya, y no hace no una... No quiero hacer tampoco un, barca, un poco de la barca. Ah, sí, pues vamos a vamos a probarla, sí, de hecho. Venga, vamos a ver la barca primero. La barca es, es el modo... para enseñar a las visitas, la típica experiencia sí, no, esta corta. No. Creo que este es el menú principal. Me he vuelto aquí. A ver. No, creo que la he equivocado. Aquí. La el último punto control y era otra sí, cosa. sí, sí, no, sí. Desde, desde aquí ya te, te deja que oír a... aquí estamos. Sí, pero es que como estamos hablando, es que más que un Ghosting es, es el efecto de la reproyección, seguramente. Es sí, es, es tema de reproyección. Porque en otro juego yo no lo he notado el Ghosting no Pero insisto, lo, lo, o sea... te, te te vuela la cabeza tanto el juego que, que fíjate o sea los npcs eh, el, el agua no como la como la notas como o sea, es una maravilla este es el modo safari es el modo estrella para ver si viene alguien a casa para, para... Enseñarle lo que es son VR 2. Este es el que veíamos que se giraba el tío este que le gustaba a Oscar, El, sí. el, el cara el sonrisa. Nada, a nivel... Vamos, el sonido es, es tremendo. Hace un uso de la tecnología de está ¿Te, te han puesto que... título ahora o qué? Eh, creo que los tengo puestos por defecto. Vamos a quitarlos, ¿no? Para que se vea un poquito mejor el sí porque no tiene sentido si está en era español en... Ah, bueno a menos que tenga problemas no necesites pero no sé si está en el audio en el español vale. oye dónde están ¿Dónde también estás? estamos viendo cómo son las opciones que ya veis que sí hay... bueno yo, yo lo estoy lo estoy manejando todo con los ojos en ¿eh? navidad ¿eh? Ah, pero eh, eso es lo que me preguntaba es Oscar, si esto era algo que, que se considera útil yo creo que sí no que, muy que... muy útil eh, varias opciones que tenemos aquí, ya se las estoy enseñando a Ramón. Eh, el seguimiento ocular lo podemos desactivar, incluso podemos desactivar también el, el, render, el renderizado que hace el propio seguimiento sí, ocular. Fobite. y tampoco Sí, sí, el fobete de rendering. Y tampoco noto yo nada del otro jueves, o sea que tampoco cambia mucho, ¿no? Lo que es el. no veo el tema de las. Por lo que probamos. Bueno, no pasa nada, sigue para adelante y ya está. Rabia sonido, Pero vamos, oh, te ¿no? tiene que poder, seguro. Sí, sí, sí, sí. Ah, mira aquí. aquí está. Vale, subtítulo sí. ahí está. Fíjate, el el el acechador, que es este esta máquina que tenemos aquí, sí. por ejemplo, Dí el de nombre... Lumbra, o sea, te deslumbran los ojos, ¿vale? El, los LEDs, digamos, que tienen la, la cara, los ojos. Te deslumbra y es que hace un uso del HDR. De locos. De verdad, de locos, de locos. Aquí podías meter la mano en el agua, ¿no? Y, bueno, lo que sí, sí, antes PL. la probé. Sí. antes lo probé, Se nota, se nota, hace... Eh, notas muchísimo, ¿no? El, la sutileza, ¿no? De las vibraciones. Dependiendo de lo que toquemos, lo que dejemos de tocar, notamos, ¿no? Hmm. El visor vibra, ¿no? Con... Con, con las pisadas de los, de los de los más grandes, por ejemplo. Claro, cuando está el cangrejo haciendo eso. Eh, pero es una no vibración, notan... como decimos, suave, ¿no? Ahora mismo suave, pero eh, tiene niveles de intensidad. No es, no es de locos tampoco, ¿vale? O sea, no. No no, te no. siempre focalizado o, o te da la sensación de que sean todo el casco. Eh, creo que es más generalizado. Me, me imagino que, eh, digamos que es... Yo lo noto como por aquí detrás, ¿vale? Por detrás del visor, ¿vale? Pero me imagino que al estar centralizado y al, y al ser el tipo, el mismo motor que, que tenemos en los mandos, haciendo un tipo de vibración a otra te da la sensación de que te vibra en un sitio en otro. Pero es uh -huh. bastante generalizado. ¿Ves? Por ejemplo, ahora cuando, cuando está pisando el, el cuello largo, noto, noto de una, una sí. barbaridad, ¿no? La vibración del, del visor. A ver. Muy, muy chulo. Muy chulo. Muy chulo. Esto es lo que veíamos en el, sí, el sí. tráiler pero claro, el, el, el presenciarlo aquí, o sea, es una maravilla. Fijaos cómo se mueven todas las hojas, los árboles. Eh, tremendo. Tremendo. Sí, no, es que... es Tiene una Muy espectacular. Muy espectacular. La verdad que en el apartado audiovisual de este juego chapó. Eh, yo creo que está en, en los tops eh, de, de, a nivel gráfico este juego. Eh, en VR hablando. Uh -huh. no, yo que estoy flipando y solo estoy viendo aquí. No, no, flipante. O sea, cómo brillan las hojas, depende de, de cómo le pega el sol, ¿no? Todo esto, o sea, es flipante. Eh, es algo que tienes que probar, ¿vale? Joder, para, que... para hacerte una idea de cómo se ve. Sí, Yo me imagino sí, sí, sí. Que, que en el streaming se verá también muy bien, pero en el visor se ve espectacular. Hombre, claro, en el visor, por el HDR, tío, lo que dices. Sí, sí, está tremendo, tremendo, tremendo. Este es el, el modo Safari, lo que nos están explicando es el tipo de máquinas que hay, normalmente... Las cosas que hace cada máquina y demás. Eh, ¿Esto forma chulo, parte de visto? la campaña o, o no. sea. Me no, refiero no, no. Esto, esto, esto, no te sale en la campaña, ¿no? Esto es un extra. De... Esto es un extra. poco cojo se quedan para mi gusto, digamos, los, los modos extras, ¿vale? Que sería este y el modo desafío que hemos visto antes. Sí. Estaría chulo el Safari encontrar más localizaciones, ¿vale? Eh, que, que no salgan, sea solo. Que este sea el también volaría estaría genial, ¿no? Cogerte la, el arco y las flechas y ponerte a, a, a pegar, ¿no? ahí flechazos y todo esto que estamos viendo son, se supone que son tipos de enemigos que te pueden salir. Exacto. Es que no conozco todos todos mucho los la... todos las máquinas que vemos las encontramos en el en el juego. Es, es espectacular y, y claro es, es lo que digo. Por ejemplo, el el tema del ghosting hay veces que lo noto aquí. ¿Por qué? Porque estamos viendo muchas cosas, muchas, muchas yeah. gotas subiendo, muchas, sabes. Hay veces que no noto. Pero es tan, tan, tan, bestia lo que vemos que, que bajo mi punto de vista creo que, que, que no lo hacemos ni, vamos, yo no lo hago ni ni, ni pica de caso, algo. Pero este sería, este sería el modo safari. Digo, a mí me guay, encantaría guay. encontrar más localizaciones con, con cosas que hacer quizá en el futuro, quizá en el futuro, quién sabe. Sí, sí, eso puede ser que lo amplíen también. Uh -huh. muy muy chulo, muy chulo Pues guay, tenía un chip de... Sí, ahí? a ver si... A ver dónde me quedé Los combates son muy muy espectaculares eh, Fijaos, es que fijaos Es que se ve Ya, yes, esta escena es brutal es que mirar las ah, cataratas este, eh. no las cataratas yo te lo juro me, me quedo me quedo a veces jugando y me quedo así pillado <risa> mirando digo wow wow fíjate Dalle eh, de donde venimos es que o esta escena es eh, la caña no no pues es que es así el juego completo vale para que te hagas una idea Aquí siempre vamos los, a ver los yerbajos, no por ahí detrás que me suelen enseñar es que lo que te enseñé a ti era justo abajo eh, no ah. sé no sé si puedo bajar. Aquí, una marca de cazador. Sí, es Esto es. Esto es... <risa> Un poco de spoiler, ¿vale? Estamos bastante avanzados del juego. Muy bien, hermano. Tengo que volver al. al digamos al, al, a la base principal, ¿vale? Uh -huh. eh, así os la enseño también, ahí tenemos cositas que hacer también. encontramos los ya abajo, te digo. Joder, pero vaya, vaya, vaya vistas. <risa> Es que se ve el brillo de las hojas, se nota una barbaridad el, el, lo que decíamos, ¿no? El tema del, del HDR. Mirad, esta, estas son las hierbas que os decía. ¿Veis que, o sea, con muchas plantas puedes interactuar y con muchas hierbas puedes interactuar, ¿vale? Pero no con todas, ¿vale? O sea, es Estaría que como está oscuro, no, no lo veo bien. Se supone que en esa lo estás haciendo, ¿no? Sí, a ver si encuentro un, un punto de luz. Eh, a ver. Fíjate, el sol ahí como me deslumbra. O sea, es de locos. No sé si. Sí, sí, se ve, No sé sí. si lo, lo ves. Sí, sí, sí. ¿Lo veis? ¿Ves? Sí, sí, Por sí ejemplo, esto ve, lo notamos, playero, pero aquí no. Pero hay otro ya. tipo de plantas que sí. Estaría ya. genial, ¿no? Que, que, que podías interactuar con todos en otros juegos como en el Alice. Estoy seguro de que eso se podría haber hecho. ¿Vale? Bueno, eh, o en el, sí, son el final, en el juego. Que te sí, con el en el juego. meten. Es una pasada, se puede interactuar más que nunca para ser un juego de PlayStation VR o lo que tú quieras, pero no llega a ese punto de... de, de, de, de es tan fermizo digamos, ¿no? Como es ya, el, ya. En, en el Alice, por ejemplo, en la Alice, es que es, es de locos, ¿no? Sí, aún bueno, así también tiene sus cosillas, sus limitaciones. Sí, no, no, sí. está claro, está claro. Y aquí también, eh, para hacer la review, jugamos mucho al fallo y error, a probar todo, a, ¿sabes? Todo esto sí, con todo esto podemos interactuar, todo esto podemos... Eh, ¿Te suena? Manejarlo bien, ¿Te suena si tiene como punto de guardado, me refiero, de, de, que, sí. de que puedan jugar varias personas, que puedas iniciar varias partidas, ¿sabes? Eh, los puntos de guardado son este tipo de hogueras, ¿vale? No, me, me refiero eh, a que, que puedas jugar con, o sea, que con tu misma cuenta varias personas, ¿sabes? Porque inicias como que empiezas la partida en el slot 1 y otro en el slot 2, ¿no? O ¿Sabes, tío? Pues... Creo que sí, creo que normalmente los juegos de, de, de play te dan esa opción. Nos vamos a sacar el gancho para que veáis la mecánica. Si me no, trabaja. siempre puedes tener otra cuenta, entiendo que van, eso irá por separado. Otro claro gancho. la cuenta de la consola, me refiero. ¡Ha ¡Me he caído! ¡Buah! Me he matado. <risa> bueno, sí. Me he vemos. matado así, y me ha pasado hasta puede, vértigo. Que se puede morir. hasta vértigo! <risa> Mira, ahora me está indicando, esto tampoco me gusta, esto se puede desactivar, ¿vale? Me está indicando ah, o sea, lo que lo que que comentan hacer. por aquí. Hay que tener en cuenta que esto es el primer juego. Cuando estudios potentes de Sony aprovechen al máximo las PSVR2, veremos locura. Ojalá sea así, que más estudios de Sony aprovechen y saquen cosas. Ahora sí. Sí, no, a ver, eh, esto estamos hablando que estamos en los pañales de, la, de esta generación en, en PlayStation VR. En el momento que esto lleve, a ver, esto es como todo, depende de, de los visores que se vendan, depende del apoyo que le den los desarrolladores, si todo va como, como debe, como debería, pues veremos muchos títulos muy gordos en realidad virtual en, en PlayStation y esperemos que en algún momento se animen, como han hecho, con, con por ejemplo, con esta saga que ya ha dado el paso a, a pantalla plana en, en PC, pues también se animen con, con un juego como este en, en PC, ¿no? Sería, sería la caña, vamos. Ya, sí, ya os digo, yo, yo estoy un poco harto de tanta exclusividad y tal. Pero claro, es que es la manera también que tiene una compañía como Sony de, de vender, de, de hacer atractivo claro. su visor, ¿no? Más allá de todo el tecnología que tenga. Y la consola, claro. Está claro. ¿Ves? De vez en cuando encontramos ese tipo de dianas, son eh, activos secundarios y demás, coleccionables. Ah, está, está muy chulo. Wow. Uah, que me, salgo. Uah, que me quemo las manos. Bueno, pues esto es Horizon Call of the Mountain. No sé ver, si quieres es, que es, veamos es, algo más. Es, es la caña, no sé si tenéis alguna pregunta más, comentarnos. Y si no, pues Me he colgado vamos. como un jamón. Se <risa> lo <risa> si no, es, es una maravilla. una maravilla. pues es tremendo, es tremendo. Bueno y, y solo una cosa, ¿tú de duración, de momento del juego todavía no te lo has pasado y llevas cuánto? No me lo he pasado. El, eh, estoy esta es la parte final del juego, vale, por eso tampoco quiero avanzar mucho y hacer spoilers. Es la parte final. Sí, bueno, tampoco pero no está copiando nada. Eh, yo llevaré sin exagerar unas 10 horas, incluso más diría yo. Claro, pero también hay juego. que decir que tú vas claro, mirando las cosas. Claro. También está haciendo el análisis, vas probando Claro, sí, estoy haciendo muchas pruebas Muchas pruebas y error, buscando Los fallos buscando De todas formas a mí me pasa eso, yo bien. llego y veo esa catarata Y me quedo ahí un rato mirando claro yo sé. también soy, Yo soy de ese tipo de jugador no de, de, de, de o sea, Simplemente Con ver cómo las físicas que tienen las cuerdas Me quedo un rato ahí buscando O, o fijándome en el paisaje O lo que estábamos viendo antes, las cascadas Y demás eh, Claro, no todo el mundo será como yo Habrá gente que en 7 horas, como dicen los desarrolladores, pues se lo pasen Yo pues llevo 10 horas y, y ya te digo que yo creo que me queda todavía una hora larga de, de juego Estoy en la recta final, pero yo creo que me queda una hora larga de juego. Sí, o sea, a que, a ver, que, el equipo de estudio, si no recuerdo mal, habrá de unas 6-7 horas, ¿no? Pero, así, pero, pero bueno, depende de qué tipo de jugado sea y la, la media pues será por ahí Claro Dios, ya Para de... mí... Ahora mismo con lo que con lo que llevo yo jugado para mí es suficiente. Estaría genial que fueran 30 horas, ¿no? Pero sí, que no caiga juego, tampoco plano, en la pesadez. Abierto, de... no sé qué, claro. claro, que no, que no caiga en la pesadez de, de, de estar siempre haciendo lo mismo. Porque aquí es, es, se logra un equilibrio muy bueno entre estar escalando, ¿vale? Y, mm. y bajar al suelo, buscar coleccionables, cosas así, buscar. hay pequeños puzzles y demás. Sí, sí, sí, sí. O sea, no siempre estamos escalando, ¿no? Si no, sería muy pesado. No, claro, de que... hay, hay acción, claro. <risa> que, que claro, a... hay mucha <risa> acción, hay incluso sigilo demás. Vale, vale, pues sí, está, está. vamos a ver... Me, o sea, me te saco fuera e intenta ver si arranca vale. el, el vale. Resident Evil Village, que es algo que nos ojalá queda. Sí. Ojalá funcione, sí. porque es que lo tenemos actualizado en teoría. Tú lo has visto sí. sello en las opciones que pone que llegues en la no, no, De hecho, cuando actualizas un juego y el juego es compatible con... PlayStation VR 2, ya te aparece el logo ¿Vale? En cada juego de, de Compatible, el logo, el propio visor ¿No? En, en, digamos en el, en el Menú de, de la propia consola Y en este caso pues ya lo tiene Es que Vamos podría a ver ser si que hayan sacado la actualización y que, y que no o se No te deje jugar el VR o... por, por el tema De la hora o algo, yo que sé uh -huh. no te a ver, Porque en teoría sale mañana Y sí, Algo parecido nos pasó Nos ha pasado hoy a lo largo del día con, con Gran Turismo, o sea que Puede ser, puede ser de momento, Carl, Horizon es digital O sea, al menos lo que sabemos eh, De hecho, cuando te compras no, Ramón, comprado... porque estoy viendo estoy bien. Bueno, si queréis Comparto Prueba prueba, arranca la partida, si vas a ser como Gran Turismo 7 si, Que ve del menú, ¿sabes? Es que ella me está diciendo que no puedo continuar la partida Jugando con estos con estos dos mandos Con lo cual Y si prueba arranca con el, con el Gamepad Yo que sé, a ver si es un bug o algo estoy Aquí es giradísimo y no me dices nada, Ramón Ah, no me pasa nada, ni... yo estaba mirando la pantalla, no, no a ti <risa> Estaba mirando el juego. <risa> estoy aquí girado a ver. a ver si. Nada, yo lo veo Lo estoy viendo en, en pantalla plana. ¿Con el Gamepad? Lo estoy viendo en pantalla plana. ¿Pero lo que es el juego ya, Y con eh? Gamepad. Con el, lo que es el juego ya en sí. Sí, lo que es el juego. Pero pues no sí. la interfaz, te hablo, sino el juego, juego. el juego. El juego, estoy dentro del juego. Estoy, pues... estoy haciendo gameplay ahora mismo. Pues, pues qué pena. pena, qué pena. Nos quedamos con ganas, la verdad. una pena. O sea, no, no, haremos algo. No es culpa ¿no? O sea, tenemos el juego, tenemos la de Sí, actual, y está actualizado. No... O sea, es que está, está actualizado. Yo creo que está capado. A lo mejor hasta mañana no, no, no nos dejan meterle, meterle el diente como nos gustaría. Joder, voy tanto curiosidad por ver qué han hecho. Bueno, yo tengo unas ganas. Eh. Yo me quedé muy huérfano después de jugar Resident 7. Con tu permiso voy a quitar el visor. Sí, sí, que quítate, llegamos ya hora y cuarto, ya está bien. <risa> Dice, en opciones no estará la VR. A mí no. No, no, Ya lo, lo hemos chequeado 50 veces de arriba a abajo. Y ya cuando te aparece en el, en el menú que no puedes jugar con los con los Move Sense, ¿vale? Con los, con los mandos de PlayStation sí. VR, que tienes que jugar con el Dual eh, con el DualSet, perdón ya te está dando pistas de que de, que de momento no está siendo compatible ¿no? con, con, sí, con el visor. Sí, Esa sí. Es raro, es raro. Ya te digo, con, con Gran Turismo eh, nos ha pasado lo mismo hasta las 7 de la tarde. O sea que un poquito antes del directo pintaba Epic Epiphile, ¿eh? el, el directo, porque no, no entrabas y digo, madre mía, yo no encuentro por ningún sitio el, el tema de la VR en Gran Turismo 7, si en teoría ya debería estar. Y a las 7 clava ya no dejaba jugar en, en VR no a ver que el visor no te, no te aprieta ni nada porque de... no no sé si se me nota algo no sé si se ve no es muy no... es muy pues es muy <risa> muy, muy PlayStation si muy se han PlayStation. empañado las lentes en este rato no de hecho eh, cosas que tiene el visor que me encantan yo ya lo vi, esto lo, lo he visto tengo por ahí la Lenovo mira solo es un diseño muy parecido eh, por ejemplo, esto hace que no tengamos eh, fuga de luz por ningún sitio. El único visor que a mí me lo ha hecho son las Lenovo Mira Solo, que las tengo por ahí. En cambio, las Lenovo Mira Solo, eh, ese hándicap de que no tenías eh, fuga de luz, hacía que se te empañaran de vez en cuando, sobre todo en verano, ya sabes, no sé, cuando jugamos algo exigente, pues nos ponemos a movernos como locos y, y se empañan. En este caso no. Y algo tiene que ver el ventilador que tiene. Algo, algo tiene que hacer, porque eh, mm. el ruido que hace es muy sutil. Yo no sé si se, si se oye algo. Pero cuando está. Cuando está operativo, es muy leve. Y dicen, mira, ya está operativo el, el digamos el ventila, La ventilación que tiene. Tiene un sistema de ventilación que hace que nos empañen. Vamos, a mí no se me han empañado nunca. Desde, desde que las llevamos probando y le, y le llevamos dando bastante sí, sí, tiempo. Sí, sí, sí. O sea que no es, la estamos jugando a nivel esporádico, sino que le, le, le estamos, la estamos dando caña. <risa> pues joder, pues. Yo creo que a ver, nos queda ahí en el tintero Resident Evil Villa. Sí, es una, es una pena, una pena, tío. Ya, Lo veremos, lo veremos seguro. Y os sea, lo veremos otro día, me refiero. Lo, lo único que es. Mañana, mañana seguro está porque sale una demo también. Y la demo que sí, sale es, a... es específica para VR, o sea que. Qué lástima. Que saquen el. Porque no el, lo he mirado, por... eh, Lo mismo está la demo por ahí. Lo mismo está si acaso Sí, voy a, voy a mirarlo. Voy a mirarlo porque. A ver. Si está, pues es se pues descarga en un momento. Sí, sí, no, pues eso, que, que no sabemos lo que han hecho los de casco, pero que lo que hemos descargado es la actualización. O sea, que la actualización está para descargar, pero lo ejecutas el juego, ya habéis visto, le pide que se ponga el gamepad, que... Y, no, y se ve en plano, se ve en modo cinemático. Que perdona Ramón que no te... No, no, no, no estaba hablando con, de lo que pasaba. No, no, no pasa nada. Vamos a ver. Bueno, es que... Nada. Se comenta que son menos de un giga lo que es la actualización de, uh -huh. de lo que es, del modo VR. O sea, que no ocupa mucho lo que es el, el este. Menos A ocupaba ver, de, <risa> el de Prito. ¿Crees <risa> que habrá mucha diferencia con el... Pues por el último trailer no, el de... que vimos de gameplay Es exagerado la interacción Lo que han metido a ver, Nada, no, no tenemos el demo Una pena Una no, pena pues, no, no ha salido todavía la demo Es que la demo es 22 no. y yo creo que a lo mejor Tienen que tener un botón ahí En plan, y esto hasta el 22 mm. no lo prueba nadie Que se lo predescarguen se pre O sea, lo, lo hacen la precarga Pero tal pues... Una pena, una pena. Pues. Bueno, ah, no. Yo me he quedado con ganas también. Te digo, bueno, yo bien. me quedé muy huérfano con después de jugar Resident Evil 7. Eh, a, a, a, a, algunos eh, no, no volvieron ya a jugar a juego de, de terror y otros vamos buscando precisamente ese terror y, y los que hemos jugado al, al Vila sabemos que hay un par de partes curiosas. Eh. <risa> sí, sí, sí. Ese <risa> <sí, risa> sí. terror. Así sí. que yo le tengo, le tengo muchas ganas, la verdad. Tengo muchísimas ganas. Bueno, pues... Ya, o sea, las malas repetimos otro día Hugo uh, y lo vemos claro, eh, claro, el vídeo Claro, el problema, el problema Pues nada, pues muchas gracias Por acompañarnos hoy, llevamos hora y 22 ya, suficiente por hoy Creo <risa> De este primer directo, o sea, esto Acabamos de arrancar y vamos, esto ya va Igualmente de todas las plataformas Como Antes. siempre, todas las semanas hacemos directos De lo que vaya llegando O sea, eso sí. está claro Bueno Nada, Un placer y, y encantado De estar una vez más aquí con todos vosotros Y, y sobre todo, aparte de disfrutar disfrutando aprendiendo ¿no? con, con, con gente como no. A ver Pues nada, poco de la musiquilla De, de himno <risa> Lo dicho, muchas gracias Hugo Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado aquí en directo, los que nos veáis Diferidos y mañana seguramente hagamos un especial de, de estar llegando a la gente, ¿no? PlayStation 2. Y quién sabe, a lo mejor si mañana funciona Resident Evil, por pues lo que probamos mañana, ya, ya veremos. Y ya el vaya. jueves a lo mejor lo no animamos con el State of Play, ya, ya, ya lo iremos anunciando en la web. O Así sea que lo he dicho, muchas gracias y os vaya. contamos qué tal. Venga, hasta luego. Hasta luego. hasta luego.